una decisión bastante difícil, porque son 54 años terreno de béisbol, es decir, la, la plaza, por decir una cosa, de director, no, no es lo que estudiamos, nosotros estudiamos la necesidad Nos tocó la tarea durante tantos años de estar en esta actividad, que lo hemos hecho con mucho gusto, con mucho amor, con mucho deseo, y hemos tratado de dar el máximo en cada en cada vez que sal, vamos a entrenamiento, que salimos a, tener a, a entrenar a un equipo, en este caso el equipo grande. Pero te digo que es difícil, porque ahora hay que acostumbrarse a otro tipo de actividad. Yo lo que planteé eh, en la reunión en ahora, en la despedida, como podríamos decir, es que hay algunas situaciones de salud, problemas, algunos problemas también familiares, en este momento, lo una... más correcto sería eh, apartarnos rápido, No es que me vaya a retirar de rigor, no, yo, pero del tema de dirección. Seguiremos si apoyando eh, modestamente lo que podamos aquí en la provincia. Y lo que más quería decirte es eh, el agradecimiento al pueblo de Grambas, y a parte del de pueblo de Cuba que nos ha apoyado durante tanto tiempo. Que no vamos con terminar tres antes eso, pero bueno, Vamos a dejar seguimos eh, tratando de, de, como dije anteriormente, modestamente, nosotros podamos seguir ayudando el Estaremos siempre en, en esa finchez.